Hola, soy Félix López Capel, director de SecLab, la primera aceleradora vertical que impulsa startups innovadoras en educación. Y en la quinta edición de SecLab, una de las ganadoras es GapTime. Así que vamos a ver su pitch para que coloquéis un poco más sobre esta imp imponente startup que viene de Bilbao y que aporta la seguridad al entorno educativo. Eh, Robert, cuando quieras. ¿Sabéis por qué durante el pico de la pandemia fueron ciberatacados numerosos hospitales y centros de salud? Podría ser porque los ciberdelincuentes son tipos muy malos o porque buscan popularidad, pero no, desgraciadamente es porque ningún hospital podía permitirse no pagar el rescate inmediatamente. Y el hecho es que cuanto más dependemos de la tecnología, más objetivos somos para los ciberdelincuentes. Buenos días, mi nombre es Roberto Álvarez, soy fundador de GAPTIME, un proyecto de impacto cuyo objetivo es proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos de Internet, redes sociales y móviles. Y esto es porque la reducción de la tecnología en nuestras vidas ha provocado que por primera vez padres, madres, y educadores no puedan acompañar, orientar a los menores en el ámbito donde cada vez pasan más tiempo, el ámbito digital. Y cuanto más avanza la transformación digital, más expuestos les dejamos a nuevos riesgos digitales como son el ciberbullying, sextorsión, ciberediciones, contenido hiperviolento, pornografía, retos virales... Y por si fuera poco, eh, la COVID-19 ha acelerado la transformación digital en la educación, haciendo imprescindible proveer a los colegios de entornos ciberseguros y competencia digital para que puedan usar la tecnología de una forma segura. La solución a la brecha digital generacional pasa por capacitar a colegios y familias con los tres pilares que sostienen el bienestar digital de las personas, que son entornos conectados ciberseguros, prevención y competencia digital y tecnología para securizar y supervisar esta actividad digital. Y esto es exactamente SegurEscola, una solución diseñada para resolver un problema. Cedo la palabra a Rosa Pérez, directora de Educación Digital de Gaptime, eh, para que sea ella quien nos explique esta innovadora solución. Hola, SegurEscola es una solución para capacitar digitalmente entornos educativos de forma eficaz. Provee de todo lo necesario a colegios y familias para que puedan educar y hacer frente a sus nuevas responsabilidades digitales. La solución es integral, porque llega al alumnado, al profesorado y a las familias, y personalizada en base a los riesgos que identificamos en cada aula. Además, el sello Segura Escola diferencia al colegio como un centro ciberseguro, comprometido con la educación digital, la igualdad y la convivencia. Segura Escola implementa la metodología Kids Centric. Realiza un diagnóstico inicial en el aula utilizando videojuegos y estos identifican los riesgos digitales que atañen al alumnado, derivados de su actividad digital y la forma en que se relacionan. A partir de estos datos se define el programa de prevención y competencia digital que de forma transversal se lleva al alumnado, al profesorado y a las familias. Segurescola implementa tecnología para medir la convivencia escolar y el propio impacto del programa. Permite implantarse de forma presencial u online y se adapta tanto a la escuela pública como a la concertada y a la privada. Hasta la fecha, Segura Escola ha llegado a 11 centros, el último de ellos, el centro Montessori en La Paz, en Bolivia, que se ha realizado en modo 100% online, generando un impacto directo en más de 800 estudiantes, más de 200 profesores y más de 500 familias. Hemos identificado vulnerabilidades en la ciberseguridad de casi todos los centros una media de un caso de bullying y dos alumnos excluidos por aula y se han mejorado las competencias y los niveles de convivencia en todos los centros impactados. Tanto la Fundación BBK como el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Comisión Europea a través del programa Europa Conectada ya son partes de Segura Escuela y asociaciones de colegios y tres consejerías autonómicas se han interesado en nuestra solución. Además, el COVID ha hecho que entidades de varios países del ATAM soliciten estudiar opciones de colaboración. Bien, Somos un equipo senior y multidisciplinar formado por Verónica Lozano, CFO, que eh, tiene una gran experiencia en administración de empresas, Rosa Pérez, informática y directora del área de educación digital y yo mismo, Roberto Álvarez, que aporto más de 20 años de experiencia liderando implantaciones tecnológicas en multinacionales de los sectores banca y ciberseguridad. Varios freelancers, además, nos ayudan con la comunicación y la generación del contenido y tenemos acuerdos de colaboración con reconocidos especialistas, con la Universidad de Eusto, la Complutense de Madrid, que suman pedagogos e investigadores al desarrollo de la unidad didáctica Segur Como primicia, además, quería anunciaros que acabamos de ser invitados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad a ingresar en el selecto consorcio de entidades que forman el Safe Internet Center of Spain.